Matemáticas en la Alhambra Proyecto creado por Pablo Martínez Cruz La Alhambra se encuentra al en lado Alto de Granada y fue construida en la época del andalus para poder protegerse de los reyes católicos Hoy vamos a hablar de las matemáticas que se encontraban en esta ciudad con maravillosos palacios y humildes barrios que apoyaban a la religión musulmana Primero nos vamos a hacer esta pregunta ¿Por qué el rectángulo es una de las figuras geométricas más famosas del Islam? Vamos a empezar por lo básico en el islam, la forma que más se usaba para decorar y crear estructuras era el rectángulo. Concretamente se usaba el rectángulo raíz cuadrada de 2 o, o también denominado rectángulo áureo. Y tú me dirás... Pero Pablo, la raíz cuadrada de 2 es periódica, es decir, que nunca tiene fin. A priori este número parece difícil de manejar. Pero en cuanto a geometría se refiere, se puede emplear de muchas formas. Ya veréis que está muy presente en la alhambra. Este rectángulo... Se forman a partir de un cuadrado en el cual se parte en diagonal. Con uno de estos triángulos se calcula la raíz cuadrada de 2 mediante Pitágoras, dando lugar a este rectángulo tan especial. Estas medidas también se dan en hojas de papel con tamaño A4. Si hacemos un cuadrado con una hoja de tamaño A4, obtendremos un triángulo rectángulo. Y para comprobar que esta teoría es cierta, podemos juntar el borde de otra hoja del mismo tamaño. Este rectángulo se puede observar en un montón de lugares de la Alhambra, como puede ser la Puerta del Vino. Dentro de esta puerta se puede observar uno de los mosaicos que crearon los musulmanes. Antes de hablar de los mosaicos de la Alhambra vamos a hablar de dos personas, el pintor Escher y el matemático Fedorov. Escher fue un pintor que creaba obras con ilusiones ópticas. En 1925 pisó España por primera vez. Y en 1937 visitó la Alhambra y quedó enamorado con los mosaicos y toda la geometría que allí habitaba. Así que empezó a inspirarse en la Alhambra para crear su obra. Aquí podemos observar tres obras de Etcher. Y todas tienen en común una cosa, los mosaicos. Estos mosaicos se denominan mosaicos geométricos, ya que basándose en simetría, desplazamiento y rotaciones, llenan el plano. Llenan el plano, perdón. La deseración del plano. Para poder teselar el plano, se pueden emplear cuatro maneras. La primera es la traslación, y es cuando añadimos la misma forma al lado de la primera ya formada. La segunda forma es la rotación, que es cuando se duplica la forma, pero da la vuelta convirtiéndose en una figura simétrica. La tercera es la reflexión, en la cual la figura se proyecta de la misma forma, pero invertida. Un ejemplo de esto sería cuando la luz rebota en un charco de agua, y se ve lo mismo pero al revés, es decir, eh, a la inversa. Y por último la cuarta, que sería la simetría con desplazamiento, que es una mezcla de una reflexión seguida de una traslación. Bueno, con todo esto ya sabemos que el plano, y los musulmanes emplearon esta técnica en la, en la Alhambra en muchos de sus mosaicos. Un matemático llamado Fedorov demostró en 1891 esta técnica que ya habían empleado los musulmanes hace siglos. Fedorov demostró que solo había 17 estructuras básicas que se podían crear en base a las cuatro maneras ya mencionadas de cómo teselar el plano. Por aquí podemos ver algunos de los mosaicos que se pueden ver en la alhambra, como pueden ser el avión, el rombo, la pajarita o el hueso. Aunque en realidad hay muchos más ejemplares que, que podéis ver si vais a la alhambra. Ahora os voy a explicar eh, una de las formas para que más o menos sepáis cómo están hechas. Yo, por ejemplo, voy a coger el hueso. El hueso, si nos fijamos detenidamente, está formado por un cuadrado al que le han quitado dos trapecios por los lados y después lo han añadido arriba y abajo. Luego ya nosotros podemos decidir cómo nos gusta más verlo en el plano. En horizontal y juntos, en vertical separados, separado, como aquí en esta imagen. En fin, hay un montón de posibilidades. Bueno, y hasta aquí el vídeo de las diferentes matemáticas que se pueden encontrar en la Alhambra. Podríamos tirarnos horas y horas hablando de las diferentes matemáticas que ahí se observan, pero yo creo que por hoy es suficiente. Espero que haya gustado el vídeo. Esto va para ti, profe. Y nos vemos para la próxima. Aquí tenéis un meme que saco de internet. Porque algo había que meter, ¿no? En el final. Bueno, espero que haya gustado el vídeo, como ya he dicho previamente. Buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿por qué? Bueno, <ríe> hasta luego.